¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, o días, o tardes, o la hora que sea, eh, cuando estén escuchando este, su podcast favorito, Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y bueno, pues en esta ocasión, eh, na, no habrá nadie que me refrene de, de, de decir sandeces porque voy a estar solito, pero no voy a estar tan solito porque tengo una compañía maravillosa. Ahora también... Le va a tocar estar del otro lado, ya en alguna etapa del podcast estuvo de este lado de, de la conducción y de, y de los comentarios, pero bueno, ahora la, la convencimos finalmente para que fuera una de nuestras eh, visitantes distinguidas en este, en este podcast. Entonces, pues, eh, en otro uso horario completamente distinto, con otro clima completamente distinto, parecía que está en otro país, pero no. Tenemos a la muy querida y bella Yadira Gutiérrez, desde Tijuana. ¿Cómo estás, querida, Yadira? Hola, Micha. Muy bien, gracias. Contenta de regresar a Nada es original. el Te... podcast más piratón. <risa> <risa> Hemos estado coqueteando para que regreses a, a compartir micrófonos con nosotros, pero bueno, la única forma en la que logramos convencerte fue que nos platiques de este proyecto que traes entre manos. Por supuesto, eh, pues ahora sí que está, está empezando, lo, lo, lo sabemos muy bien, pero pues no nos importa eso, lo ¿no? que nos importa es que nos platiques. Eh, pues que, que empezamos por ahí, te parece, platícanos la, la, la génesis del proyecto, de qué se trata, de qué va, en qué va, todo, todo. Ya sabes que nadie nos escucha, entonces tú puedes libremente hablar. Ay, papá, <risa> agárrense. ¿Quién no, no hay nadie que nos controle hoy. Exacto, no tenemos <risa> ni productora, ni, ni co conductores mojigatos. Maestro Bun, buenas, saludos. saludo. <risa> Maestro Bund, siempre con mucho cariño para usted y su dieguito y su hierbita. Entonces, pues, ahora sí que, cuéntame. Pues mira, Micha, este, muy contenta de venir de este lado de, de la pantalla. ¡Ah! Antes estaba en la mesa del entrevistador, ahora estoy en el lado del entrevistado, de la entrevistada, y pues bueno, súper este, bien, con ganas de, de platicar un poco sobre la experiencia de, de, un, de este proyecto que traemos este, entre manos, tal como tú lo has dicho. Es un, inició como un documental eh, que tenía la intención de hablar de las primeras salas de cine de Tijuana y tenía otro título, y ahora tiene otro nombre, total que los nombres son los de, lo de menos. No lo sabremos hasta el final, pero por ahora eh, el proyecto titulado es Un cine llamado Libertad, en el cual decidimos hablar de lo que es la práctica de asistencia al cine entre los años 50 y 70 en la ciudad de Tijuana, en una colonia muy particular eh, a la cual le tengo mucho cariño y mucho respeto y este que es la Colonia Libertad de la ciudad de Tijuana y pues andamos ahí este, explorando un poco entre distintas disciplinas se podría decir en las que queremos sí contar esta historia, eh, sí utilizar las imágenes de archivo que tenemos ya de entrevista, pero pues para quienes no lo sepan yo inicié a hacer este proyecto en 2016 como de una manera formal y, pero empezó todo como una tesis de maestría y a partir de ahí pues volcó en, en otra serie de, de experiencias y estamos tratando de juntarlas todas en una película, un largometraje, en donde pues bueno, estamos haciendo conexiones con gente para contar la historia de una manera quizás un poco transdisciplinaria. Vaya. Mezclar un poco lo que fue la academia, este, pero poniéndole al acceso de la gente normal, común, cualquiera, hablante, este, habitual en, en un idioma e imágenes, ¿no? en un lenguaje e, y con imágenes que permitan pues, bajar esa abstracción ¿no? de, de los conceptos a la realidad este, de, de cierta manera. Y, este, y a partir de ahí, pues generar este puente, ¿no? Que creo yo que no existe entre las comunidades a las que los académicos estudiamos en su momento y, y, y pues nuestra realidad, ¿no? Y la realidad de la gente. ¿Cómo, ¿Cómo la academia llega hasta la gente? La academia llega hasta la gente. La gente llega a la academia. O sea, las investigaciones regresan al, a la comunidad. Se habla de esto, se habla de lo que se pensó, se comparte. Entonces, pues bueno, esa es la excusa, ¿no? Eh, retomar un proyecto de, de una manera distinta y tratar de compartir la información, pues, con esta, queremos, transdisciplinariedad, ¿no? Esto, esto que, último que mencionas, me parece importantísimo porque, pues, sí, si mucho se critica a a los investigadores, a los antropólogos, a los, ar a los arqueólogos, a toda la, la gente que de alguna manera se, se nutre de sus investigaciones de, de tradiciones, de costumbres, de, de, de, de objetos, de cultura popular, eh, comunitaria, pues justo eso, ¿no? Que normalmente no se traduce en algo que la gente pueda disfrutar, ya no digas entender, disfrutar. Pero antes de llegar a ese tema, eh, me gustaría que, que me contaras por qué ese cine, digo yo... Creo entenderlo porque, bueno, igual yo tenía mis, mis salas de cine favoritas de cuando... Y no sabes la nostalgia que, que causa de repente, por ejemplo, ver fotos antiguas, ¿no? Del cine, ópera, del cine, de, o cines ex, extintos, de repente incluso pasar por ahí, ¿no? Yo, la verdad es que le debo mucho de mi cinefilia a mi abuelita, mi abuelita, la mamá de mi mamá, ella le encantaba el cine, ella me llevaba a ver las películas de la India María y... Y, y te digo, en esto el cine... Eh, uno que estaba en, en República del de Salvador, que entonces me acaba de escapar el nombre, pero bueno, había eh, estos cines, estos maratones que yo mismo me armaba, ¿no? Pero o estas grandes salas enormes y que después los fueron como dividiendo, bueno, en fin, toda esa nostalgia la, la puedo entender perfectamente, pero bueno, no sé, me gustaría que nos contaras por qué, por qué el cine Libertad, ¿no? Por, dices que le tienes a esta colonia eh, cariño y respeto, pero, pero cuéntanos por qué. Sí, claro, mira. Eh, mi interés era como saber qué onda con esas antiguas salas de cine de una ciudad que cuando ya llegué todas estaban cerradas. Esos edificios maravillosos, ¿no? templos. Esa onda es otra, otra, otra experiencia en cuanto a arquitectura, ¿no? este, en cuanto a la arquitectura actual de los cines estos que tenemos acceso. Eh, Aquí hubo una época que uno de los investigadores que me gusta leer, poeta, escritor, ensayista, Gabriel Trujillo Muñoz de la Ciudad de Mexicali, le llamó la época, del, la época dorada de las salas de cine de Baja California. Era una cosa impresionante, unos cines impresionantes, y, y la historia de, de las personas que construyeron, y mantuvieron estas salas de cine vivas, activas, por muchas, por muchos años aquí en la ciudad de Tijuana, eh, son poco conocidas. Como que se habla mucho de, ah, yo vi la película de El zorro. No, yo ahí vi las películas de Vicente Fernández, whatever, yo no sé. Sabes, te dicen ahí el montón de, de, de películas que vieron, pero nadie habla de la gente que lograba que tuvieras esas películas y a mí me llamó mucho la atención que en Baja California habían dos personas, habían algunas otras, pero eran dos personas, que, dos hombres, un libanés, eh, Miguel Bujasán Petro y un español, Adolfo Curto, que se la rifaron bien cañón y estos señores eh, bajo mucho trabajo lograron hacer salas de cine a nivel nacional. Y en Baja California tenían cines que aún algunos se mantienen de pie, claro, después de incendios, después de abandono, ¿no? Y son maravillosos, o sea, y las historias que te cuentan son 6,000 personas al día, los domingos, ¿no? Era una entrada y salida de gente, aquí se conoció a mi mamá, con mi papá, Aquí me traían de chiquito, como esa anécdota que tú nos acabas de compartir, ¿no? Tantas cosas allí depositadas en ese espacio y la historia desconocida de estos espacios, desde quién lo construyó, cuándo se construyó, eh, quién trabajaba, quién era el proyeccionista, quién vendía las palomitas, qué helados vendían. Eh, y claro, qué películas proyectaban, pero honestamente era lo que menos me importaba, porque todo el mundo hablaba de eso. Entonces, bueno, empecé a investigar sobre las salas de cine de Tijuana, sobre su historia, sobre quiénes la llevaron a cabo. Y esta historia de Bujasán y, y Curto era como una batalla entre exhibidores. ¿no? Y, y Bujasán está en todas partes. Eh, tenemos varias cosas que nos hablan de la historia y de la vida y de la obra de este señor Líbanes en nuestra ciudad, pero de Curto hay muy poco. Y Curto tuvo varios cines que fueron emblemáticos y que también tuvieron su propia historia. Entonces yo estaba ahí como que ah, me encantaría hablar de Bujasán, pero creo que ahora quiero hablar de Curto. Y estudiando las, las salas de cine de Curto, este, encontré en mi momento de, de la, del trabajo de campo de la maestría que estaban remodelando el cine Libertad para ese momento, y lo pensaban abrir como un espacio cultural, a diferencia de los demás que son Electra, eh, Iglesias, ¿no? O Estacionamientos. Oxos, Oxos, no sé si haya ah, Oxos. Bueno, aquí no, por suerte, pero ¿cuántos Electra hay cines y cuántas iglesias ahora son cines? Eh, ¿Cuántos cines ahora son iglesias? La verdad que todos, ¿no? Y bueno, y los que están, porque la mayoría aquí hay una constante de que las salas de cine eh, fueron incendiadas. ¿no? De una u otra manera terminaron en llamas. Eh, al inicio del, de, de que empezamos a practicar les decía que yo tenía otro nombre para esta película porque se llamaba De la Luz a las Cenizas. Todo acabó en fuego aquí, todo acabó en llamas. O sea, es una historia de verdad que esa es otra historia que hay que contar. El caso es que el cine Libertad a diferencia de los demás, pues se mantuvo a través del tiempo, a pesar de los años, a pesar del abandono, eh, a pesar de 53 años de soledad, ¿no? Y, y lo estaban remodelando para el momento en el que empecé a trabajar a, a hacer la la investigación de campo y pues coincidió con que pues pude conocer mucho más de la historia, ¿no? Ah, el dueño es este, se lo vendió a este, lo rentaron de esta manera. Pude acceder más fácil a la información. La historia de Tijuana, esta es como un rompecabezas. O sea, Si tú quieres saber quiénes son los fotógrafos de la ciudad, no lo puedes encontrar en una lista una base de datos. No hay. Si tú quieres saber cuáles son las películas, no hay esa base de datos. O sea, aquí no hay nada. Y desaparecen las bibliotecas y desaparecen las hemerotecas. Así, ¿no? Aquí la cultura es algo que de verdad eh, batalla. Aquí los, los que hacemos este tipo de trabajo somos guerrilleros, así, guerrilla cultural, de, de mucha garra, porque si no estás en contra de eso, todo desaparece. Y si no dices nada, pues peor. Entonces, bueno, resulta que eh, empecé a, a encontrar otra manera de, de relacionarme con la historia de este cine y, este, y obviamente ya al situarme en la colonia, en situarme en el espacio, veo un modo de vida muy distinto a mi colonia, muy distinto al centro, muy distinto a la zona Río, muy distinto al Boulevard 2000, ¿no? a las playas de Tijuana. Era distinta a todas las colonias. ¿Por qué? Estas, esta colonia tú pasas y las puertas están abiertas y la gente está afuera cotorreando y la gente entra y sale de las casas y se encuentra y se conocen todos. Entonces hay una especie de comunidad muy distinta a la que yo vivo aquí en mi colonia que de Vaina y me, re, me, me devuelven los buenos días. ¿no? O se le cae el juguete a mi vecino y se lo entrego y me dice, no es mío. O sea, es como, güey, no hay más nadie y el bebé juega ahí todos los días. Es muy rara la, la frialdad de, de la gente aquí en Tijuana, por la, en su mayoría, ¿no? en las calles. Y esta colonia está viva, esta calle está viva, aparte de que el contexto sociopolítico-cultural de este espacio es otro. Eh, es una de las primeras colonias que, que se funda en la ciudad de Tijuana y se funda a partir de un movimiento obrero muy interesante y, este, y de luchas sociales de... Eh, muy, muy fuertes. Entonces, la gente que vivía en la Colonia Libertad cuando se fundó en 1930 era gente muy aguerrida, que venía de otras eh, regiones del país, que venían llegando de otras tierras tratando de escapar de eh, la revolución. Eran la mayoría luchadores de la revolución en distintos frentes se juntan en Tijuana, trabajan para el casino de Agua Caliente, bueno, primero para el primer casino de Tijuana, que era donde se cuenta la leyenda negra de Tijuana, no que es que en ese casino estaba este hombre que se me escapa el nombre, que era un super capo italiano. Ayúdenme. Por... Al Capone. Al Capone estaba aquí este, Charles Chaplin estaba aquí, todo el mundo estaba aquí, ¿no?, apostando, ¿por qué?, porque había una prohibición de alcohol en Estados Unidos y los americanos toman Tijuana, toman Tijuana, así de sencillo, toman Tijuana para comprar tierras, hacer negocios y darle trabajo a los gringos y el dinero que se hace en Tijuana obviamente se devolvía al otro lado, entonces esto era terrible, bueno, que no se escapa mucho de nuestra realidad actual, ¿no?, pero bueno, en aquella época había gente que luchaba, que es lo que a mí me llama la atención de esta colonia. Y, este, y pues bueno, eh, estos vatos se organizaron a través de sindicatos, hay una cultura de sindicatos muy fuertes en los años 20 40s en la ciudad de Tijuana, eh, y estos trabajadores del primer hipódromo de agua caliente, del primer hipódromo de Tijuana, cuando lo mudan y se convierten en, en el hipódromo de agua caliente, eh, este donde se filmó esa película eh, incaliente con Dolores del Río, ¿no? Este, ese es el espacio, ahora la preparatoria Lázaro Cárdenas. Eh, cuando cambian de sede lo, la, los hipódromos, los trabajadores del primer hipódromo dicen los caballos viven mejor que nosotros, no tenemos una casa digna para nuestra familia, se organizaron, crearon el sindicato de pequeños poseedores y empezaron a pernoctar en, las, en los espacios hasta que llegaba la policía y los sacaba, no muy por las buenas. ¿no? Más de una vez fueron presos y lo intentaron una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que lograron en una conversación por ahí en un bar, con, cuando hubo un cambio de gobierno, lograron que les cedieran el terreno de las caballerizas del primer hipódromo de Tijuana muy bien conocido ahora como La Pista. Entonces allí se empieza a fundar la colonia y la colonia se funda de una manera distinta. No, no hay intervención del Estado en la distribución de los lotes. La fam las familias se organizan para distribuir los lotes acorde a las familias, a la cantidad de familias que eran. Este, se consigue todo lo que es alumbrado, agua... Y todo ese tipo de cosas eh, de manera particular se hace una gestión, pero para toda la comunidad. En fin, fue una cosa eh, fuera de serie, distinto a la realidad de la formación, la fundación de otras colonias aquí en la ciudad. Y para terminarla de rematar, pues está al ladito de la frontera, al ladito, al ladito, o sea, al ladito. La frontera está en la Colonia Libertad. entonces ¿Qué pasó ahí? Braceros, la segunda guerra mundial, ahí pasa el tren, entonces el tren lleno de marines dirigidos a la muerte ¿no? en la segunda guerra mundial y los niños corriendo detrás del tren, mis ahora entrevistados de 85, 87 años, como niños siguiendo el tren y los marines que les tiraban plata porque pues ya qué, se van a morir, ¿qué quieren plata esos hombres? Y este, los pachucos. Vino la cultura de los pachucos, de todo lo que es California, los low riders, entonces pues la gente de la Liber iba al otro lado a chambear, ahí no había frontera, iba al otro lado, se traía sus dólares, se traía sus carros y se empezó a crear una cultura también de eh, clubs, de carros, no este car clubs, de aquella época que... Pff, tienen sesenta y pico de años y todavía están abiertos ahí en la colonia. Todavía hacen sus eventos, todavía la gente se viste de pachuco. Y de pronto tú ves a un pachuco guapísimo, una morra hermosa, una jaina preciosa, con sus sombreros y su pluma, y están caminando por ahí, por la libra ¿sabes? Entonces, definitivamente esta colonia es distinta. Es como una cápsula de tiempo. Es como una cápsula de tiempo en donde todo ha cambiado. Y es triste porque yo empecé esto en 2016... Y llego hoy y es como, uh, uh, uh, uh, no, está fracturado todo el COVID, les dio en la torre a mucha gente, económica y en la salud también. Es triste enterarse de las cosas, ver el cine cuando se reinauguró en el 2017 y verlo hoy, después de dos años y pico de pandemia ¿no? y la gente todavía... Entra y, porque ya está abierto, entra y, pero entra con tapabocas y dice: Ay, tantos años sin venir al cine, no sé, me da miedo. Y yo, señora, venga, por favor. O sea, es como. Entonces, bueno, esa es la razón por la que este cine y esa es la razón por la que esta colonia. Oye, no, pues está súper interesante. Creo que, el, el, o sea, todo un caldo de cultivo ahí de cosas sucediendo increíble, ¿no? Y pues, bueno, por supuesto me queda muy claro por qué elegiste el cine, y, y, y bueno, eh, y ahora sí esta, esta parte de, pues ya más de tu chamba, ¿no? O sea, de, de, de ¿en qué momento decidiste hacer un documental y, y cómo, cómo estás planteándotelo? Uh -huh. Digo, o sea, yo, yo, con todo esto que nos cuentas, yo ya me imaginé un documental sobre la colonia también, ¿no? Sí, no, pero es que bueno. definitivamente el cine es la excusa para hablar de la colonia. Y también no te crees, o sea, es imposible detener a la gente cuando habla, y es que no paran en la colonia, es tijuana, ¿sabes? Las otras salas de cine es una cosa que no tiene, no tiene fin, pero es bonito. Mira, yo creo que, yo siempre quise hacer una película de esto, pero en el colegio no me dejaron, me dijeron, nosotros somos académicos y escribimos, mi hija suelte la cámara. Y entonces tuve que hacer la tesis, ¿no? Yo, obviamente, todo mi trabajo de campo lo tengo documentado en audio, foto y video, ¿no? Este, todo. Y si alguno de ustedes está interesado por ahí, puede googlear, eh, en busca del dato perdido, Apuntes para una microhistoria del Cine Libertad, ahí está mi tesis y lo que ustedes van a encontrar es la mitad fotos y la mitad yo dándome vueltas tratando de decir las cosas, pero como que <ríe> di muchas vueltas. y este, Entonces hay un montón de imágenes, o sea, yo más bien hice una especie de, no sé, traté de hacer como un ensayo visual en la tesis y en la escritura igualmente, ¿no? Pero también tratando de hacer eso, como este puente, cómo hacemos para que si la gente de la colonia lea esta vaina, realmente entienda lo que yo quiero decir y lo que yo he logrado entender. Y, este, y bueno, ya después de que no pude entregar el documental como trabajo final de la maestría, sino que tenía que hacer la tesis, pues bueno, abandoné un rato, pero en la pandemia me encontré con una cosa divina, espectacular, se las recomiendo a todos, a los que no las conocen, recomiéndenlo, una cosa que se llama Ultracinema. Encontré un festival que se llama Ultracin Ultracinema que me despertó de mi depresión COVID, que me activó y me hizo conocer distintos modos de trabajar, distintos modos de... Eh, no solo de trabajar de manera personal, sino distintos modos de trabajar en colectividad, ¿no? distintos a los que yo conocía en, el, en, en la producción cinematográfica normal, ¿no? que son horribles y que odio y que ya yo no quería estar ahí claro. y que por eso lo que hago, lo hago sola. Y entonces al entrar al mundo de ultracinema, porque es un mundo, te sumerges. Hay talleres, hay cursos, hay pláticas, hay foros, hay encuentros, hay proyecciones y hay chelas, hay risas, hay podcast, ¿no? Que no se nos olvide el podcast, por favor. <risa> ese nadie entonces, lo escucha, ese nadie lo escucha. Entonces fue la onda de que tú dices, ok, eh, puedo hacer lo que quiero hacer, ¿no? Puedo hacer lo que quiero hacer, todo lo que tengo me puede servir. Eh, puedo hacer uso de, de estos medios que tengo y plantearlos de una manera que no es la formal, que no es la que yo no sé hacer, ¿no? que no es a la que yo no quiero hacer y quiero jugar y quiero que me den la libertad de jugar con estas cosas que traigo en la cabeza, ¿no? que me permitan contar la historia de una localidad que me interesa, que me parece digna de contarse. Y que pueda jugar con esto, ¿no? Y que, y que los colonos de la LIBER quieran jugar conmigo. Y hasta ahora lo están haciendo. Entonces, ha sido divertido el hecho de pensar cómo poder contar, cómo hacer un documental de historia regional divertido, ¿no? Entretenido. Este, y también que me sirva a mí este, para cerrar también ciclos eh. Para avanzar, para decir, ok, lo logré, lo hice y está chido, ¿no? Hacer lo que puedas es suficiente, simplemente, ¿sabes? No? Como... Y divertirse en el camino. Y eso es lo que pues estoy tratando de hacer. Sí, no, no, y, digo, ahorita conectando esto que dices tú eh, de, de hacer un documental divertido, que sea entretenido y que la gente lo pueda disfrutar. Más allá de la propia gente de la comunidad, ¿no? O sea, en general, el público en general tiene, ahora lo podemos conectar con lo que hablábamos al, al principio, bueno, lo que mencionabas al principio, ¿no? De cómo aterrizar esta parte académica, que bueno, los académicos siempre te van a decir, digo, qué bueno que tú no les hiciste caso, eso de baja tu cámara, ¿no? Perdón, o sea, es complemento, es, es, es hacer una cosa más holística, una onda así. Y digo, tampoco todo se, se tiene por qué. Afortunadamente hay lugares en donde ya te puedes incluso titular con documentales, ¿no? Eso ha ido cambiando afortunadamente. Bueno, no en todos, pero oh, te digo, Dios. la idea es, es, es empatar. O sea, de, de alguna manera tener eh, esta conexión de regreso con, con las comunidades. Creo que un, un producto audio, audiovisual puede tranquilamente cubrir esa, esa cosa. Y si te quitaste de las ataduras de, de la producción tradicional, lo, lo, o sea, va a ser un poco más sencillo, ¿no? Siempre, eh, eh, o sea, es que, es que es eso, o sea, no tienes por qué reprimirte de, de, de crear, porque pues hay un montón de herramientas y un montón de estrategias, y yo digo, agradezco tus palabras para con Ultracinema, porque de eso se ha tratado, ¿no? De, de repente por ahí, Iluminar, ya ya me puedo morir tranquilo, ya sé que cuando menos tocamos un alma. Puedes descansar en paz, Micha, somos un chingo de esclavos, perdón, súbditos. No, ya, ese es, está bonito, pues, porque sí, de repente uno no, no ve la luz, pero sí. cuando escucha palabras como las que acabas de decir, bueno, pues, es, ha valido la pena, ¿no? Y ha valido la pena porque justo es lo que se pretende, que la gente eh, vea la producción audiovisual como... como un divertimento, como un, un, un fin que le puede regresar algo a, esta, a este mundo que cada día está, está, está más feo, pero bueno, cuando menos con nuestra do, do, dosis de, de, de alegría, de, de, de, de ganas de, de, de cambiar, de poner nuestro granito de arena para que las cosas sean distintas, eso creo que es súper valioso. Entonces, eh, supongo que estás en ese dilema ahorita, como en la en que está en etapa, etapa de pre... De... No, fíjate que no, la pre fue justamente de la investigación de uh -huh. la tesis y digamos que la producción fue a la par en campo. Ok. Y, este, y obviamente yo he seguido yendo a la colonia, o sea, de que ya pasaron dos años que yo no fui por la pandemia, que yo no sé por qué dejé de ir, ¿sabes? O sea, es, es estúpido, es tonto, o sea, yo no sé por qué hice todo eso, pero bueno, por suerte mis personajes están vivos, ¿sabes? Okay. Pero son señores que están grandes y que les he agarrado un chingo de afecto y pues están grandes. Y el tiempo pasa y el tiempo pasó. Entonces ya hay cosas que yo siempre soñé que ya no las puedo hacer. Uh -huh. ¿Sabes? Puedo hablar con estas personas todavía, pero no se pueden levantar sin la ayuda de, un, este, de una andadera, por ejemplo. ¿no? Otras chicas que se habían acercado a mí, bueno, señoras que se habían acercado a mí. En estos últimos años su salud también decayó mucho, entonces este cúmulo de voces que se había logrado juntar se ha disminuido y es algo que te duele, te duele porque dices, qué pendeja, ¿sabes? Que uno lo hace también por esta onda, ¿no? Del ser consciente, del respeto al demás, al otro, sobre todo si son señores mayores, ¿no? O sea... Pero debía haber ido, debía haber vuelto, debía haber vuelto. Total, que ahora estoy ahí y estoy encantada de volver a encontrarlos. Tenemos una campaña justamente de recolección de archivo para terminar de responder la, palabra, la pregunta, eh, la, la pre-terminó, digamos, 2020, cuando a través de justo una convocatoria de, donde hacían un llamado a proyectos documentales regionales donde se visibilizara la historia y la memoria colectiva. Este, de cada uno de los estados que es eh, polos virtuales mmm, capacitación comunitaria eh, polos audiovisuales Muy entonces bien. pues nada, entré ahí y ahí hice la carpeta, tuve unos profesores no manches, o sea, gracias Universo eh, Gabriela Bosque Negro Omar Cano eh, no quiero que se me olviden los nombres, por favor, no bueno, ahorita me voy a acordar porque los tengo todos en Facebook y por aquí. Pero sí, gente súper linda y súper potente que me ayudó a ver cosas que yo honestamente no, no había visto, ¿no? Y que me hicieron darme cuenta de, de, de, pues de las cosas este, que podríamos aprovechar, la riqueza de ciertas experiencias que podíamos sacar este mucho jugo, ¿no? Eh, un poco de historia, una sonrisa, un poco de reflexión. Estuvo muy interesante todo lo que Indira Kato, todo lo que fue este, este proceso creativo de la carpeta fue bastante agradable porque no estaba sola y estaba alrededor de un poco de gente queriendo hacer lo mismo que yo y con grandes maestros. Eh, y a partir de ahí ya eh, entramos a buscar apoyos eh, entramos a aplicar aplicamos a Fonca en el área de coinversión y, eh, y bueno nos apoyaron muchas personas incluyendo UltraCinema eh, de aquí de la región nos apoyaron muchísimas personas eh, y organizaciones lo cual nos hizo quedar bien delante de de Fonca tenemos un gran equipo que nos respalda y y ahora estamos con un apoyo eh, para hacer postproducción. Entonces la idea es, con el archivo que tengo del de trabajo de campo, con lo que tengo después de cuando volví a la colonia y lo que se pueda recopilar ahora, eh, pretendemos contar la historia desde las casas de las personas. Hay ciertas colecciones en el Archivo Histórico de Tijuana donde dibujan cómo era... Eh, la Colonia Libertad desde los 30 hasta los 70 que es como la época que a mí me interesa contar y, y que abarca un montón, ya lo sé. Pero bueno, este, en realidad es del 56 al 64, porque ese fue el momento en el que el cine estuvo abierto, pero es imposible no hablar de lo demás, sería un desperdicio de vida y tiempo. Entonces, este, están esas imágenes, están esas investigaciones, pero yo no quería repetir, ¿sabes? hacer un refrito, todo lo que ya todos los historiadores han mostrado, ya lo han mostrado. La Colonia de Libertad ha sido estudiada, ha sido estudiada. Entonces, ha sido documentada, se ha hablado de sus fotografías, porque hay grandes personajes que, han, que tienen grandes acervos de esta colonia. Entonces, yo estaba tratando de encontrar estas imágenes más de casa, ¿sabes? fotografías caseras, películas caseras, eso es lo que estoy buscando, eh, la primera fase fueron estas dos semanas que hicimos una campaña de recolección de archivos. estuvimos tanto en el archivo histórico como en el Cine Libertad, esperando que llegara gente con sus materiales y los compartiera llegaron muchas historias llegaron muchas personas con ganas de contar, pero no llegaron los materiales que estábamos buscando entonces la búsqueda continúa como Nemo y Dori, y todo <risa> eso, <risa> y este, seguiremos buscando este, ese archivo perdido, que debe estar en casa, ya no, se burlan de mí cuando lo digo, pero voy a ser testigo de Jehová, misionera, yo no es, sé. Es lo que te iba a decir, ¿por qué no vas de casa en casa? Digo, lo he puedes? hecho en los eventos que ha habido, y lo he hecho en el Sobres, de ahí de la colonia, el, el Tianguis, pues, este... Que es como punto de encuentro, he ido a los restaurantes, he estado ya en la panadería, ya todo el mundo es como que, mija, otra vez aquí, ya me dijiste, en las escuelas, pero definitivamente sí me va a tocar salir. Me va a tocar salir de, y, y, y ir de puerta en puerta y llegar con mi termito de café, invitarle a café a la doñita, al señor, ¿Eh? al señor. Todo se vale, sí. digo, porque esa, esa labor es, es, eh, es titánica, pues, o sea, sí. Sí, yo digo, te comparto la, la experiencia con Archivo Memoria cuando, cuando me tocó estar ahí en la CineTeca. Uh -huh. sí, sí, estaba ahí el archivo y, se, y la gente sabía que estaba el archivo, pero no habíamos explotado, bueno, no se había explotado la, la, la gran ventana que son las propias pantallas de cine. Entonces uh -huh. se nos ocurrió hacer unos pequeños promocionales uh -huh. y pasarlos, que los pasaran durante las, las, funciones. las funciones. Y a partir de eso, bueno, se desató un boom y. Yo, eh, eh, la, la, la, la gente tiene, tiene esa necesidad pues, de sentir que sus, sus memorias se han resguardado sí. entonces acá nada más es cuestión de encontrar el mecánico, digo, de repente pues a lo mejor confiamos mucho en las redes sociales confiamos mucho en no. y no Mis para no esto exacto. exacto, exactamente entonces, digo, por ahí puede ser que algún nieto dijera, ay, mi abuelito me enseñó alguna vez pero si no, si sí te va a tocar mi modo, ¿no? o sea, eh, Vengo, vengo a predicar la palabra del archivo. <risa> Algo así. Totalmente. Predicar por la resurrección de los álbumes familiares. ¿no? Sí, y sacarle sí. el polvo a las películas caseras. Sin Porque, duda, fíjate, sin duda. Debe sí, haberlas. Debe haber, ¿Eh? debe haber. Ya me han dicho dos, tres nombres así durante mis recorridos de estas últimas semanas. Y este... Y tengo que volver a tocar precisamente esas puertas en donde ya sé que vive gente que tomaba fotos, donde ya sé que vive gente que tenía una banda y que debe tener registro, donde ya sé... No, y ya, pues bueno, ya. Ya estoy haciendo ahí mis redes. Estoy haciendo ahí mis redes con, con la gente de la colonia, que espero que se fortalezcan después de estos este, años de desaparición. Que, Insisto, estoy arrepentido. No, bueno, no, no, no, no. Las, cosas, estoy, las cosas pasan estoy... por algo. Las sí. cosas pasan por algo. Entonces, no, no te arrepientes, ni modo. Es, es, así es esto. Y por ahí, si hay algún perdido que esté escuchando este podcast, que, que lo haya descubierto y que vive en la colonia Libertad de Tijuana, pues a, a, por favor, acérquense a Yadira. Al, al final, lo, en un ratito, pues nos va a decir cómo, cómo pueden. Hacer. Hay una página de Facebook, ¿no? Que se llama... Un, sí, un cine sí, llamado Libertad, ahí busquen en, ese, en esa página de Facebook cómo contactar a Yadira para que saquen, desempolven las películas que su abuelito les heredó, o, o que saben que su tío tiene guardadas en una caja de zapatos en el closet, porque Yadira les va a dar un muy buen uso para incluirlas en, en este hermoso proyecto. Entonces, por ahí, por ahí, si no, si, estoy seguro que, que por ahí, por ahí saldrá. Pero sí, esa, esa labor misionera, pues ni modo, vas a tener que, que asumirla. Y seguro... Y bueno, ya, ya me hacía falta ejercicio. Seguro en el camino te vas a topar con más historias, ¿no? O sea, eso también velo por ese lado, no solo como sí. tu peregrinar... No, es muy enriquecedor, es muy enriquecedor. Y aparte, no te creas, Micha. Tú dices, debe ser más fácil si lo vas a hacer de este modo. Pero no lo estoy haciendo sola. Tengo un equipo de trabajo que está acostumbrada a la producción mainstream, ¿no? Uh -huh. A esos tiempos, a esas formas. Y es difícil, así como que de pronto hay momentos en el que dices, a ver, espérenme. Entonces, irme a caminar a la liber, ir a platicar con la raza, ¿sabes? Ver a la Jaina caminando, ver a la, la, nada más la plumita del pachuco que por ahí van ¿no? Y tú dices, órale, ¿no? Este este debe ser el último chuco de la liber porque sí, ¿no? Entonces, eso de verdad que es lo que me mantiene pues, emocionada, motivada, este, activa. Así que sin dolor, sin dolor, ahora te digo que lo nuestro ha terminado. ¿no? Sin dolor, ahora te digo que me encantaría este, hacer ese jale misionero de, de ir de puerta en puerta porque estoy segura que me va a encontrar lo que estoy buscando y muchos otros tesoros más. Claro, claro. Tesoros solo solo recordar que la directora eres tú. Nada más, nada más Gracias, ahí. Mamá. Te paso ese tipo, La directora eres tú y, y digo, aquí hemos hablado de, en contra de esa estructura dictatorial que el cine comercial, el cine tradicional tiene, pero a veces... En casos como estos, creo que hay que jalar esa, esa, esa cuerda porque así, así es. Pero bueno, no nos metamos en, en, en, en este... <ríe> en fin, eh, ¿y cómo te imaginas la película? ¿Cómo te la, ya, ya, ya la tienes en tu cabeza, por supuesto. La tengo en mi cabeza, la tengo en mi cabeza. Lo que puedo ver es que encontramos... Ya tenemos algunas cosas desde, pues desde el trabajo de campo de de la maestría, encontramos una película que es La Onda. Eh, entonces, la imagino con esos retazos de película que tenemos, eh, donde nos dibujan una ciudad desértica prácticamente, con muchos carros este, de lujo, con gente muy bien vestida, con, me imagino, tacones rojos, Entrando, o tacones, no sé, amarillos, tal vez. Entrando a la alfombra roja del Cine Libertad, me imagino. El... O sea, vas a, ¿vas a hacer recreaciones? Pues tenemos varias cosas ya. Ok, fantástico. Tenemos varias cosas. Y también tenemos un departamento de animación que nos está ayudando con... Tiene una gran aportación este departamento porque todo eso que no hemos encontrado, pues literal, lo vamos a dibujar, ¿no? Entonces, este... Está bonito, creo que va a quedar bonito, creo que va a ser chido. Por ahí ya te adelanté que quiero que me ayudes con una de mis escenas. Sí, este, yo, yo encantado, yo encantado. Ya sabes. Me que... encantaría que me apoyaras en eso. Eh, por ahí tenemos unos poemas muy lindos con respecto a los cines de culto que tienen fecha de 1930, 1940. Se publicaban en el periódico y era un vato que le echaba mierda a todo, para decirte lo más claro. ¿No? pero de Curto hablaba bien, todo lo que decía lo decía en poemas, bueno o malo, pero de los de Curto eran chidos, entonces tenemos esos poemas de los que también queremos invitar a alguien que nos apoye también en esa área, tenemos unos corridos, tenemos a la Orquesta Sinfónica de Baja California que nos va a apoyar, eh, mi equipo en la mayoría es de mujeres, somos mujeres en su mayoría y le pedí a la Orquesta Sinfónica de Baja California que me permitiera eh, que la pieza que nos va a componer el maestro Antonio Mar, eh, Andrés Martín, de aquí de Tijuana, también colaborador de la Orquesta Sinfónica de Baja California, fuera interpretada por las mujeres de la orquesta. Entonces, hay un par de cositas que yo creo que sí te van a dejar un, un buen sabor de boca, que eso es lo que yo busco, que la, la Tijuana que yo conozco, la Tijuana que yo respeto, la Tijuana que yo he vivido, se puede ver también de otra manera, ¿no? Porque lo que ha sido la literatura y el cine, la Tijuana que han mostrado es una Tijuana que sí existe. ¿Por qué habría de decir yo que no existe? Esa leyenda negra existe, ha existido y existe. Pero también hay una leyenda blanca de la que nadie habla y de la que es muy rica y que hay una gran historia y que yo quiero. O sea, ese es, es un regalo, vaya. A una ciudad, <coughs> perdón, a una ciudad que me ha, dado, me ha dado la oportunidad de vivir una vida tranquila con mis hijas, ¿sabes? De trabajar en lo que a mí me gusta, de, de andar en el medio con un poco de locos, haciendo cosas chidas. Y, y esto es lo que yo quiero entregarle a la ciudad. Quiero decirle gracias, morra, la neta, estás bien chida. Y que todo el mundo lo sepa. Esta... No solo somos tequila, sexo y marihuana y hate that song. Ay, como me cae gorda. Está, está muy lindo, ya está muy lindo. Y sé muy bien que lo. Diego, ya se me antojó, se me antojó mucho ver, ver la película. No sé, a los que nos están escuchando, seguramente también, porque bueno, estamos, bueno, yo estoy convencido que no va a ser ese típico documental de que, bueno, están tu, los testimonios de tus, de tus protagonistas, pero no va a ser el típico documental donde los vas a ver ahí platicándote y tú vas a poner imágenes, porque son medio aburridos, ¿no? O sea, no. Entonces, con todo esto que nos cuenta seguramente será una cosa dinámica y, y entiendo de repente la, la, la, el cambio de paradigma que representa plantear un proyecto de esta, de esta magnitud con estas características para... Pues incluso no, incluso, no sé, espero que, afortunadamente te dieron el Fonca y estos como que tuvieron la visión de entender, o no sé si se estaban imaginando un documental así, pero bueno, el caso es que libraste esa, esa barrera y qué bueno que... Sí, sí que, presenté mm. hasta lo que no me pedían, lo presenté, porque es que ya lo tenía, ya todo estaba ahí, era como sí. absurdo, lo que me pedían, eh, no pedían, pues, o sea, sí, pero bueno, el caso es que yo mandé hasta lo que pues no, yo, yo no quiero abusar de mi posición, pero de alguna manera sí te quiero comprometer aquí al aire que el estreno mundial, digo, igual si te invitan a, o sea a un festival importante en el extranjero, pues no, o, obviamente cedería, cedería ese privilegio, pero pues que sea en Ultracinema, ¿no? Estrena la en Ultracinema, al menos, a, a menos en, en, en México, ¿no? Damos ese privilegio. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, esto lo habíamos hablado. Ya esto lo habíamos hablado, hagamos público que iban a ser los primeros tomatazos. No, no es cierto, decir, yo, yo sé que... No, esas... esa morra cuando fue Ultra Cinema, cuando fue al podcast de su Original lo pintó bien chido y esto no sirve para nada. Y ahí te... No, para nada, no, eso, eso, eso que no, tenga, no te quepa la menor duda y, y este, va, va a quedar súper, súper bonito, pero digo... Esperemos que sí. Pero estoy bromeando, ¿eh? No creas que, digo, al final de cuentas, yo, yo sé que a veces esos compromisos son, pues, son otro tipo, se manejan en otras. Y nosotros por eso no nos ponemos nuestros moños de si ya le estrenaron si no le estrenaron. Porque, porque se, se va a poner, de si se va a poner. Sí, eso sí, pero te digo, de repente los festivales, este, se sí. ponen sus moños y, ay, no, qué horror. Pero bueno, lo que, lo que ustedes, ahora sí. es que los cineastas están buscando, son espacios donde compartirlo. Totalmente, no, y, sí, y, y es importante por lo menos para nosotras el hecho de que la película se ve ahí en el cine, ¿sabes? Sí. Ahorita nuestra próxima estrategia es que vamos a proyectar una serie de películas que proyectaron en la época de los 50s ahí en la sala. No, hombre, le vieras los ojos a estas personas cuando les dices que vas a poner la primera película que vieron ahí. Ok, llama, qué de mal... manera... y, y por supuesto vas a documentar esas experiencias, ¿no? Sí, porque pues igual que la campaña, ¿no? Son puertas que abrimos para que la gente se una a, a nuestra búsqueda de, del recuerdo, de la memoria, sí. del archivo. Entonces ahí van a haber cosas que también espero que sean. Qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? Ya me imagino la. Porque sí, yo, o sea, de alguna manera estamos metidos en esto porque el cine nos transporta, el cine nos saca de nuestra cotidianidad y nos hace ir a otros mundos. Y de repente, pues somos tan osados que queremos crear esos mundos, ¿no? También para, para otras personas. Sí. Y, y, y eso está súper está bonito que lo, que lo hayan pensado así y vamos a ver cómo nos va, esperemos que bien, ya lo veremos en ultracinema. Sí, sí, sí. Pero bueno. Muy bien, querida Yaría, pues es, esto ya tú y yo podríamos seguir platicando horas ya y horas. Ya la sabemos. Y este y, y bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado un poco de tu tiempo allá. Todavía veo que allá hay sol, acá ya está la la noche, eso está está increíble. Este de la tarde. Sí. Acá pues ya, ya, ya, ya cayó la noche. Pero todavía está alumbrado, sí. Y este, pues nada, un, alguna reflexión final, algún, algo que quieras decir ya para cerrar este, este bonito podcast. Vamos a las salas de cine, vamos todos de nuevo, llenemos esas salas de nuevo, démosle vida a esos espacios, eh, hagamos lo que se pueda para que esos pequeños espacios, esas Salas de cine de barrio, esos intentos independientes de proyectar cine, se mantengan con vida. Si nosotros no regresamos a las salas, esto va a quedar como una prueba más, un, un, un objeto arqueológico cinematográfico como estas que tengo ahí aquí atrás, ¿no? O sea, alguna vez hubo un proyector, alguna vez hubo una botaca de cine, alguna vez hubo un carrete de película. Tratemos de mantener eso vivo porque sí son otras experiencias, las, el ver las películas en las salas de cine en que suene como viejita, es otra onda, la convivencia, la experiencia, la, todo lo que es esta fenomenología de entrar a la sala, de oler las palomitas, de comprar el boleto, de pisar la alfombra, de que te apagan las luces, que no encuentras la butaca, ese tipo de cosas no las tienes en la sala de tu casa, no las tienes en la computadora, no, por favor, no, no las tienes en el celular. Sí. Es impresionante la diferencia en cuanto a la experiencia y la convivencia que se da en estos espacios. Y depende de nosotros, de nosotras y de nosotres, pues mantenerlos con vida. Así que... Mucho respeto para todos los, los exhibidores y todos los trabajadores de las salas de cine. Gracias. Sí, sin duda, sin duda. Nada más me gustaría acotar que, que le dieran preferencia justo a lo que mencionabas, ¿no? Proyectos comunitarios, cineclubes, esfuerzos individuales incluso, ¿no? De, de gente que está buscando hacer sus pequeñas funciones al aire libre que, que pri privilegien estos espacios que, que, que los apoyen y que vayan antes que ir a sentarse al Cinemex y a, a Cinépolis que son un, sí, un, mon, un duopolio horripilante que está acabando bueno, está haciendo mucho daño a la distribución de, de cine en México de cualquier tipo de cine, así sea el más comercial y que consuman cine mexicano ¿no? que también eso es eso es este y, y no Muy importa, importante. no importa si es de Derbez, en realidad eso es lo que menos importa, pero sí que que privilegiemos el, el, el cine mexicano antes que, que, digo, hay que ver de todo, porque pues, para aprender hay que, hay que ver, pero ya entrados en esta cuestión, en esta invitación, yo me sumo a la invitación de, de Yadira, pues sí, que, que de, de vez en cuando por ahí le demos chance al cine mexicano porque nos, nos, nos puede sorprender de, de, de muchas maneras. Querida, pues ha sido un sí, verdadero placer. Qué bueno que volviste al podcast. Vamos sí. a... vamos. Esperemos que, que pues pronto te puedas escapar ahí de repente para para cotorrear con, con nuestros invitados. Ya estamos a, a punto de que se acabe la décima edición. Yo no sé quién fue el genio creativo que dijo que dure seis meses. Y, y, y, yo no sé a qué... Retrasado mental, qué subnormal se le ocurrió, semejante no sé idea. Yo pero bueno, yo ya no estamos. Hice nada <risas> al respecto de esta edición? Pero... Yo, este, estamos a un punto de que se acabe para fortuna nuestra, pero bueno, esta, esta edición hacker del podcast tuvo esta pequeña parada para reconocer el trabajo de, de pues, una de nuestras colaboradoras, que igual de. Se, se, pues con toda la, la, la alegría y la energía que, que la invade pues se sumó a este año Ultracinema ayudarnos eh, y pues un, un poco ag agradecerte eh, aquí en esta alta tribuna pues todo, esto, todo el trabajo que has hecho ¿no? para, para el festival y pues qué chido que nos, que nos compartes tu proyecto, ya saben si tienen si saben, si conocen si, si están ahí cercanos a alguien que ...pudiera ayudar a Yadira en, en, en esta cuestión, en esta búsqueda de, de, de materiales de la Colonia Libertad en Tijuana, pues no, no duden en buscar la página de Facebook, un cine llamado Libertad, y contactar a Yadira para que este, pues pueda puedan aumentar este acervo que, que seguramente es fantástico y que nos morimos de ganas de, de ver en, en pantalla. ¿Cuándo es, estás pensando que, que estará lista ya para...? El próximo para el año, año que viene. Bueno, bueno. el este año fue... que viene ya. Ya, pero estas fechas ya lo habremos visto. Buenísimo, buenísimo. Sí, porque estas ya, fechas, ya lo se, visto. se están yendo. Con toda la pandemia se están yendo los años como agua ya. Yo hace poquito vi que eh, se me hace este, eterno que haya sido el 2020, pero bueno, pues apenas fue, fue aquí. Pero bueno. Sí, así es. Ya esperamos que, que prontito todo vuelva a la normalidad o pues, no, mejor no pues bueno, querida te, te mando un abrazo muy fuerte gracias por, por acompañarme en este, iba a decir por acompañarnos pero no ahora ni el maestro Bund ni Carla, ni Camila todos tuvieron cosas eh, eh, más remuneradas que hacer pues me da mucho gusto, gracias <risas> a ellos también, a ti por la invitación por Ultracinema, por el espacio por las oportunidades de colaborar yo he hecho poco, pero lo he hecho con mucho corazón, con oh, muchas ganas, encantada, encantada y ya saben que aquí podemos hacer muchas ultracinemadas, ¿cómo se dice? Sí. Mientras no digas cinema, <risa> <risa> ultracinema, que sí de repente, ¿no? Hay algunas películas que digo yo también, pero bueno. Que sigamos <risa> haciendo cosas en relación al festival aquí en la ciudad ah, y eso. sobre todo... Te quiero invitar porque vamos a pasar unas películas en el cine Libertad del Santo. Yo creo que te a encantar ah, estaría chido. Sí. Ch estaría chido. Pero bueno, Aquí ya vamos. Vamos vamos. vamos viendo. Por lo pronto sí, eh, ahora para la, la, la edición de este año, que bueno, no todavía no acabamos de una. Ya, ya nos ya estamos, estamos metiendo en mostrar. la que sigue. sí. Eh, ya tenemos ahí un plan que ya medio te, te, te platicado, pero bueno, en su momento pues, te daremos lata porque también nos has ayudado que la Giro Ultracinema tenga su, su, su parada ya en, en Tijuana claro y sí. te, te prometo que nos escapamos en la menor oportunidad. venga Vengan, vengan. A este Como esa escapadilla. Yo tengo que ir a Tuntumlandia ya. Por favor, estuviste ya. aquí a dos cuadras y no veniste, qué mala onda, pero bueno. No, esto va a ser casi, pero voy a regresar. Ok. En junio, en junio, en junio. Va, ya estás. ir visitarte. Ya estás. Bueno, Ay, querida, pues pues esto fue eh, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, transmitido directamente desde Tuntunlandia hasta Tijuana y más allá. Eh, pues nos escuchamos en la que sigue. Eh, seguimos con la edición Hacker. Estén pendientes para cuando salga este capítulo. Tendremos eh, a la vuelta de la esquina la... Eh, déjenme... No, a ver si sí, sí, estoy bien, sí, a la vuelta de la esquina la presentación del de libro de Gustavo Galupo, después de Godard, que va a ser una cosa brutal, hay un choque de, de genios entre Gustavo, Antonio Arango, Pablo Romo y Lía Dansker, Dansker que eh, pues van a platicar a propósito del libro, tenemos abiertas las inscripciones para el seminario eh, especial que Anthony Pinien nos, nos va a compartir acerca de su obra I Still Believe in, in Cinema, en Celluloid, perdón, I Still Believe in Celluloid, y la Masterclass donde va a, a mostrarnos todo su trabajo de reapropiación. Eh, estamos muy contentos y agradecidos con Anthony Pinien, que también se sumó a la edición Además, él celebra 30 años de, de trabajo cinematográfico, entonces eh, escogió Ultra Cinema para para celebrarlo, y, eh, y bueno, todo está eh, puesta a la mesa para que tengamos una, un, un bonito cierre de la edición eh, décima de Ultracinema acá en Tepostlán con la presentación del de performance de Valeria Vicente, eh, que se llama Cetáceo Punk y la princesa loca. Entonces, bueno, con ese nombrecito espero que se les antoje, ya dirán, antes de, más que en junio, vente acá ya, no, sí, ese ya, ya tengo se que adelantar el viaje, yo quiero ver eso de Valeria. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo eso ya está, está en puerta, está ahí ya en nuestras redes sociales para que lo chequen, se apunten y nos, nos ayuden a que Ultracinema, la edición décima, tenga un, un bonito cierre. Pues nada, no, Yadira, ya cuídate. Que estas actividades son broche de oro, ¿eh? sí, sí, caray. Y bueno. y bueno, cuídate mucho ya, Te eh, Mandamos saludos desde acá, hasta allá. Y besos para Tuntunlandia, para pa allá.